Gracias. Me gustó terminar con ese número, 9266, porque yo quiero ahora a esa persona que nos escribe hacerle un pequeño reto. Yo dije públicamente en este programa, esta mañana, atención muchachos, anoten la fecha, que si me demostraban un país del mundo que ha reducido la criminalidad, aumentando sus penas, endureciendo sus penas, me voy del programa. Uno solo. ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Eh? Si me demuestran sí. que algún país del mundo ha logrado reducir la criminalidad aumentando las penas... Es muy arriesgado de tu parte, porque no. reducirla... ¿Juégatela? Te lo voy la... no. a pasar. Gáname eso y sácame del programa. Está bien. Si, lo, si, lo, si logra conseguirme Tú un solo país vas a que quedar, haya utilizado... saben por qué? Porque reducir, nosotros los que estamos ligados a la investigación reducir. criminal, sabemos que no. <risa> eh, por ejemplo, esta mañana la amiga Irka, ojalá nos esté viendo, hablaba de Singapur Hablaba de, de Canadá, eh, pero ¿qué pasa? Eh, caramba, Irka, es que tiene que irte al fondo. Todos esos países, los países más seguros del mundo son los países nórdicos, la parte europea, la parte norte de Europa. ¿Pero qué resulta ahí? Aparte primero, oiga primero, su cultura. Son países fríos que por cultura, ¿verdad? Por la zona en la que están, no son violentos, primer factor. Primer factor, anótenlo, que todo el que, el que ha leído mínimamente criminología sabe que el río, clima, el, educación clima educación factor, el clima es un factor, el clima es un factor de criminalidad. Segundo, la educación, por ejemplo, ¿por qué se utiliza siempre como estandarte, eh, como ejemplo a Finlandia? Creo que fue Pero igual que Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia... ¿Mm? Fue Islandia. fue el que planteó eso? Fue Rosso. ¿Qué? Ese, eso que tú estás diciendo. Sí. Juan, creo que fue Juan sí. Jan, Jan Jacob Rosso. Dentro de toda su Que planteó el clima como Correcto. un factor. Y la altura. Que, Rousseau... Para endurecer la pena sí. o, para, o para distenderla producto del clima. Claro. Entonces, eh, pero igual lo han hecho otros criminólogos. Eh, si usted estudia realmente a un país... Usted no puede decir, ah, mira, eh, por ejemplo, Singapur lo utilizan eh, porque se endurecieron las penas. Pero vete a ver la educación de Singapur. Ve a ver la educación, por ejemplo, la pena máxima de Finlandia. Uno de los países más seguros del mundo es de 15 años. Máxima, la pena máxima. Y me van a decir a mí que aquí con, con, con 70 años, 80 años, 100 años, se va a endurecer. Miren Estados Unidos, miren el ejemplo. Pena de muerte. Cadena perpetua. ¿Y han, han logrado? ¿No lo, no lo han logrado. Porque el problema no está ahí, el problema está en la base social. Es en la base social. Por ejemplo, esos países nórdicos, la gente, hay, si se quiere, igualdad social prácticamente. O sea, que el pobre va al mismo, a, la, a la misma escuela que el rico. O sea, no hay esos privilegios. Pero claro, si usted se quiere decantar por entrar a, a Google y, en, y leer lo primero que le, que le presenta Google, problema suyo. Problema suyo. Ahora, el que sí estoy seguro que no le va a dar el chance a usted, ni a ninguno de los que me ve, de tumbarme una teoría así de fácil porque lo pueden hacer, yo puedo equivocarme. No, no se la voy a poner tan fácil. ¿Saben por qué? Porque nosotros hacemos un esfuerzo todos los días, minuto a minuto, por formarnos y por investigar donde se investiga. No en las redes sociales, compartiendo eh, titular, no, investigando donde se investiga. Por eso le dije aquí, y yo quiero que mi compañero Francis, que dijo que, que, que, que era muy riesgoso, me tumba del programa y me diga, ¿qué país del mundo redujo la criminalidad aumentando penas, endureciendo penas? No. Por eso todo el que habla de eso está hablando cháchara. Ahí es que tú lo dañas, que ahí es que te critican, porque tú no puedes criticar que el que diga que la verdad es la tuya pero demuestra. no es chachar. No, no, no, te lo no. Voy a, yo te lo Una voy a cosa es que Espérate. usted tiene que mantener respeto y distancia en, en la capacidad de los demás y que la opinión suya, usted la planteó, que me lo desmientan de... o que me hagan tal cosa, pero no. Está hablando caballada. Todo el que no cada, habla, con tú base cada vez que hace eso. Todo el que no habla con base científica Está hablando cháchara. Cháchara está hablando, te estoy diciendo, demuestra no es científicamente, absoluta? demuéstrame ya. tú mí científicamente a que, que el de país temas. del mundo ha reducido su criminalidad aumentando penas. Si yo tuviera penas. tiempo que te lo dijera, porque ¿Eh? yo sé que tú eres no, el más no, es que no lo vas a encontrar, tú sabes por qué. ¿Por qué tú porque tú dices no que no existe. No existe. Si Amado, tú a los países eh, no no los educa si tú no elevas su condición social, si, si no hay igualdad social, óyeme, no hay forma. No hay forma. Lo que pasa es que es muy fácil leer los titulares que te presentan en redes sociales. Hay que irse a estudiar, hay que irse a investigar, hay que trasnocharse, hay que guayar la yuca. Y para poder hablar de las cosas. Yo lo dejo abierto, que me lo demuestren. ¿A qué no pueden? ¿A qué no pueden? Vete a esos países nórdicos para que tú veas. Vete a Japón. ¿Mm? Vete a Islandia. Vete a Noruega, Finlandia, Suecia. Los países, los países, los países nada más desarrollados del mundo han comenzado a bajar sus penas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que eso no sirve. Eso no tiene valor. Aumentar la pena no tiene valor. Y la mayoría de ellos trabajan en prevención, no en reacción. Buscan la forma de prevenir el delito, de prevenir la criminalidad en función de la investigación. No reaccionando, porque ya después que tú reaccionas, ya tú tienes el problema. Previenen, previenen. A eso es que yo quiero referirme. Entonces, si nosotros como sociedad no nos, no, no nos estudiamos, primero vamos a estudiar el clima, vamos a estudiar nuestra historia, nuestra cultura. La forma de pensamiento del dominicano, si no lo hacemos así, no vamos a resolver nada de que cambiando la policía. Por eso que yo digo que aquí tienen que intervenir antropólogos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, expertos en, en, en política criminal para que podamos dar con una solución. Mientras tanto, seguimos dando palos a ciega. Y anoten la fecha que en cinco años estaremos diciendo lo mismo porque nada se habrá resuelto. Muchísimas gracias. Eh, gracias, ya Mira, ahí mandé una foto, por favor, a la tablet. Por favor, eh, que la no la quiero que termine. Glucosa, no quiero, sí, no quiero que termine el programa caramba. sin mencionar el fallecimiento de dos franco-macorizanos, uno en Santo Domingo. No, no, no, no, eh, no es ese. Ese es el doctor Erasmo Vázquez que acaba de fallecer, ex ministro de Salud Pública, Franco Macorizano, con una larga historia aquí en San Francisco de Macorís y el otro es mi querido Turín Fernández que falleció en el día de ayer o, sí, a, o en la ayer, madrugada de a, ayer, ayer. Sí. falleció Turín Fernández no, no, catedrático. Enteramos por las redes sociales claro. Eh, eh, no, desconocemos no, la... no desconocemos él estuvo interno en el home, tenía varios días interno en el home, y falleció Turín fue un gran maestro universitario de física durante 35, o 40 años ahí en el CURNE, desde que el CUR de muchas construcciones comenzó. aquí. Responsable de muchas construcciones, un ingeniero excelente y un gran amigo de eh, quien lamento infinitamente ese fallecimiento. Así a es que a sus hijos, tan, a toda la familia nuestra es. condolencia. Tanto para los familiares de Turín como para los familiares de Erasmo Vázquez, nuestra más sincera condolencia. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Ya regresaremos mañana desde La Reforma en Arenoso, ahí estaremos de, desde temprano en la mañana a las 7 de la mañana en De Mañana mañana viernes es un viernes muy especial no se pierda el programa, pase buen día